Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara Juventud, adelante con Daniel Caminando hacia más victorias Con banderas roja y negra Música y creatividad Los jóvenes expresaron su total apoyo Al presidente Daniel Ortega Y a la compañera Rosario Murillo Y al gobierno sandinista Para que continúe llevando A la juventud por rutas de protagonismo, más derecho y prosperidad. Bueno, mi nombre es Alberto López Cuba y aquí participando eh, la marcha de los jóvenes aquí de Juventud Sandinista presente siempre cuando el Comandante lo llama, pues estamos convocados a todo igual, igual todo el pueblo entero estamos aquí reunidos siempre este, apoyando las buenas acciones que hace el Comandante para los jóvenes y para el país entero. Bueno, uno como el compromiso de los jóvenes es adquirir nuevo este, nuevo este avance y como solo con este gobierno que los da toda una máxima proyección para los jóvenes y los da máxima capacidad para nuestro estudio pues creo que el joven de nicaragua sí se está uniendo, este, muestra presencia, de estar aquí es una gran alegría. Bueno mi, mi nombre es Eduardo Francisco Siria Palacio eh, soy parte de la Juventud Sandinista de 19 de Julio, gracias a Dios. Y bueno, estamos en este acto, como se llama, eh, Caminata Juventud Adelante con Daniel. Siempre apoyando a nuestro máximo líder, nuestro presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Siempre eh, apoyando a todos los, los programas de avance que nos brinda este buen gobierno. El gobierno que sí se ha preocupado por los pobres, por los enfermos, por los más necesitados. Bueno, pienso que solo con ver la presencia de tantos jóvenes, Podemos ver de que el joven se está dando cuenta de quién, de quién y cuál es el buen gobierno que tenemos como hoy en día. Tenemos también que ver que el joven no ha sido dejado. Y en esto podemos ver todos los programas que el presidente le está dando a los jóvenes, desde las becas hasta los programas. Bueno, nosotros como Red de Jóvenes Comunicadores eh, estamos en diferentes radios, como por ejemplo eh, Toqueteo, que es uno de los programas que... Eh, gracias al buen gobierno, nosotros eh, hemos venido desarrollando para, para poder este, eh, divertir y poder informar también a lo que es la nación sobre las buenas horas que nos da el gobierno. Dentro de estas actividades, en víspera, al 19 de julio, las plazas y las parques de la capital de Managua fueron abarrotadas por familias nicaragüenses que este 17 y 18 de julio, conmemoraron el Día de la Alegría, fecha que recuerda la huida del dictador Somoza, una vez que las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional lo derrotaron hace 37 años. En esta gesta, pues realmente para mí significa el recuerdo de todos los héroes y mártires que, que cayeron durante esta, durante esta gesta. Hace 37 años la Guardia Nacional de Somoza nos atacó, nos sacó y como única alternativa tuvimos que uh, eh, replegarnos hacia el sur logrando llegar a una hacienda llamada El Vapor. También la Guardia nos sacó de ahí a, a roquetazos y nos mataron una serie, compañeros. Y por ello estamos aquí y están reproducidos en toda esa juventud que ustedes están viendo ahora. El recogiendo el legado de sandino de Carlos Fonseca amado amor amor hay tanto amor qué lindo que es compartir